Hola, muy buenas a todos, soy Chiqui Marín y hoy vamos a hacer un recorrido por las series de Meinel. Como veis, hoy estoy bien rodeado por las diferentes series de platos de Meinel. Quiero daros unos pequeños apuntes de cada una de ellas para que tengáis bien claro dónde empezamos y hasta dónde podemos llegar. Aleación m 63 la serie HCS, los Headliner famosas eh, series de mainel que nos han acompañado durante décadas a los estudiantes, a las escuelas... Esa serie de platos que utilizamos en nuestro primer set, pero que puede eh, utilizarse también más adelante. Un poquito más a, adelante tenemos las HCS bronce, aleación B8, hechos en Alemania, igual que los HCS, y por, por un proceso automatizado eh, de máquinas. Una serie muy completa, en la que tenemos absolutamente de todo, a pesar de, que, sea, de que, que son económicamente muy, muy, muy, muy accesibles, tenemos campanas, stacks, chinas, chinas con agujeros, pero con agujeros, por supuesto que hi hats, crashes, rides de todo. Siguiente paso: la serie Classics Custom, que la forman tres subseries: Classics Custom en acabado brillante, Classic Custom Dark, como podéis ver aquí a nuestro amiguito, y Classic Custom Extreme Metal. También en la aleación B8, hechos en Alemania y con diferentes, diferentes colores, no solo en el acabado, sino en lo sonoro. Cambiamos de lado. Pure Alloy y Pure Alloy Custom. Un plato de diseño típicamente europeo, hecho en Alemania, en esta ocasión en la aleación B20, pero no nos queremos cerrar puertas y no descartamos en un futuro sacar platos en otras aleaciones si el requerimiento sonoro eh, lo necesita. Platos hechos a máquina, en Alemania, y explosivos y poderosos. Bisans, la joya de la corona. Platos hechos 100% de manera artesanal en Turquía, a partir de una galleta de bronce de aleación B20 en nuestra propia fábrica turca de platos, eh, donde fabricamos nuestras 7 subseries Bisans tradicional, Bisans brillante, Bisans jazz, Bisans extra dry, Bisans dark Bison's Vintage y los Bison's Foundry Reserve que fabrican los artesanos más experimentados de nuestra fábrica años y años y años construyendo platos y que se dedican exclusivamente a hacer nuestros Foundry Reserve. Y he querido dejar para el final nuestra serie Generation X los he dejado para el final porque son platos absolutamente diferentes, tenemos de eh, incluso platos eh, de diferentes aleaciones con acabados muy raros, vosotros conocéis nuestros X, eh, nuestros China Crash, tenemos el Trash, Crash, el Trash Hat de Benny Greb, tenemos Charles de 10 eh, que desarrollamos junto a Marco Mineman, cosas que hemos desarrollado con Thomas blanco mucha gente. Nuestra serie Generation X. Creo que con este vídeo dejo bastante explicado cuáles son cada una de las familias Minel y por qué las hemos diseñado. Muchas gracias recordad suscribiros aquí abajo a la izquierda y darle a la campanita y si tenéis alguna pregunta dejadla en comentarios que pasaremos y os la responderemos personalmente nos vemos